Volvió a caer la nieve en Ushuaia. En unos videos anteriores les mostramos que había nieve, que se iba la nieve, pero finalmente nevó como para acumularse un poco más. Ahí está la camioneta y ahí está Nico. Les vamos a mostrar el ritual que hace Nico todas las mañanas para prender la camioneta. Hola señor. ¿Cómo le va? Vamos a ver si arranca. Como se imaginarán hace mucho mucho frío, a veces cuando nieva como que se mantiene un poquito la temperatura pero cuando deja de nevar se pone bastante fresco. Como les contamos en alguno de los videos anteriores creemos que tenemos algún tipo de problema con la batería entonces pierde un poquito de carga y eso sumado al frío es lo peor del mundo. La batería se descarga y después no arranca, así que para evitar eso lo que estamos haciendo es arrancar la camioneta entre 2 y 3 veces por día una vez bien temprano a la mañana. ...a la media tarde y a la noche cuando empieza a refrescar fuerte. Hasta ahora viene funcionando bien. Hoy no la prendí a la mañana temprano porque tuve que salir. Estamos cerca del mediodía, así que pasaron muchas horas desde la última vez que arrancó. Y encima no puedo abrir el capó porque se salió el cablecito. Si alguien sabe cómo destrabar la traba derecha del capó de manera ninja... ...nos los pueden mandar por Instagram, así no avivamos ladrones en los comentarios. Seguro que está el video en YouTube, pero esa data nos serviría un montón. Estábamos poniendo cartoncito, unos cartones arriba del motor... Para para paliar el frío y funcionaba bastante bien Pero se los tuve que sacar Quedó solamente uno al frente del rayador Vamos a ver si arranca Primera yo pensé que iba a ser la segunda, pero le costó, hay que bombear un poquito y eh, además tenemos un poquito complicado el burro ahí, como que tiene todas sus mañitas, pero arranca. Igual Ahora... Nico le está dando un amor todas las mañanas, oh. la prenda, la noche se hace un cafecito y viene a prenderla de vuelta. Sí, la mantengo prendida hasta que levanta temperatura, se calienta bien, limpia, bien tipo todo el parabrisas con todo. Así tampoco se genera humedad adentro, hay que hay que tratarlo con amor porque es la casa de uno, ¿vieron? Veas el frío que hace, que se congeló hasta la chapa de la rata. Ahí estoy limpiando un poquito, agarré una silla porque si no, no llego. el primer invierno que tenemos la camioneta fuera de casa porque bueno cuando la compramos ya era agosto y la tuvimos como terminando el invierno ya estaba súper limpio todo después el invierno pasado la camioneta estuvo todo el invierno en el mecánico que ahí fue donde se terminó de hacer cargar la batería y este es el primer invierno que la tenemos acá afuera que tuvimos la posibilidad de andarla los días que se limpió bastante así que tratamos de mantenerla bien porque es una batería buena es una batería Bosch que está literalmente nueva entonces creemos que si la mantenemos así tal vez se carga bien y después ya no tiene ningún problema una vez de que pase el invierno y podamos salgar a la ruta Estaba buscando mi gorro porque estaba segura de que había salido de casa con el gorro y resulta que lo perdí en el camino de la puerta de mi casa hasta la camioneta. Estaba tirado hacia atrás en la nieve. Rufina claramente se ve que lo agarró y lo escondió en algún lugar y lo acabo de encontrar. Todo lleno de nieve. Si vienen a Ushuaia, tengan cuidado. Anda una roba gorros suelta. Nosotros no queremos que caiga demasiada nieve porque queremos salir con la camioneta, pero ella... ¡Es tan feliz con la nieve! No sé si son de prestar atención a los videos que hacemos, pero este se ve como, como un poquito shit. distinto. ¿Ya sí, nos sí. notan como un poquito más alejados, wow. si se quiere decir de la cámara? Hay noticias para darles, pero las vamos a estirar un poquito. La idea de hoy es salir a pasear un poco, tenemos que salir a hacer unos trámites, buscar unas cositas. Así que les vamos a mostrar un poquito del centro de la ciudad Que es algo que no solemos mostrar en el video Pero... Que es lo que más visitan además Y de paso lo van a ver nevado Como está el día de hoy Que es 15 de julio de 2021 Hace unos días se prendió fuego Gran parte del hospital No su totalidad Pero sí por lo menos una parte considerable Hubo un inconveniente con un paciente de salud mental Y bueno, pues Flamas Afortunadamente no hubo una gran cantidad de víctimas fatales. Eh, hay creo que una y que está ahí como toda una investigación y eso. Pero eso nos lleva a pensar en que es el único hospital que tenemos en la ciudad de Ushuaia. Que estaba bien en su momento, a su tamaño, para la cantidad de habitantes que tenemos. Pero hoy, que somos muchísimos más, estaría copado tener un hospital más grande, o por lo menos tener dos. Esperemos que se hagan las cosas bien y que la salud sea prioridad para nuestra bella ciudad y para todos, para ¿no? todos los que los visitan sí. y así está prácticamente el centro de Ushuaia sí gente no sé si esperaban verlo explotado de nieve pero salvo cuando nieva muchísimo el centro se limpia relativamente rápido primero porque anda la gente y pues seguridad y segundo, porque andan los autos y todo genera calor, entonces las calles se limpian más rápido, las veredas también, pero no deja de ser bonito ver cómo cae la nieve acá abajo. Como vieron, no salimos en la tráfica el día de hoy, salimos en la auto de mi viejo porque, si bien las calles están relativamente limpias, hay nieve en algunas, donde nosotros vivimos hay bastante más nieve y no tenemos cubiertas con clavos. entonces la posta es entonces... otra igual. ¿Cuál es la posta? La posta es que Nico se vacunó y no puede hacer fuerza. ¿Y vieron que en la sí. tráfica hay que hacer mucha fuerza. Sí, esa es otra la dirección. De hecho, tener la cámara en este momento con este brazo me está costando un poco, así que la vamos a cambiar. Eh, me vacunaron cuando, antes de ayer, antes de con la Sputnik, todavía no tengo poderes, todavía no me manté, me siento estafado, quería que me pase algo de eso, pero estoy súper feliz, la verdad es que estoy súper, súper feliz. Nosotros veíamos la vacuna como algo súper lejano. Hasta siempre pensábamos, bueno, cuando les tocará a nuestros padres o a nuestros familiares que son más grandes. Y nosotros lo veíamos como al final de la lista y ya estamos ahí. Sí, sí, es muy zarpado, va súper rápido por suerte, así que aprovechen. Lo más probable es que para septiembre, octubre, cuando nos vayamos, tengamos las dos vacunas ya por Aprovechen si en donde están se pueden vacunar porque es algo que vino para quedarse y que seguramente vamos a tener que hacer por el resto de nuestras vidas o por un tiempo largo. Así que mientras antes lo hagan, más seguridad van a tener para andar por el nuevo mundo. Ese que está ahí atrás es un casino que tuvo ahí unos problemas legales, lo cerraron y ahora se usa de vacunatorio. Ahí es donde me pusieron la Sputnik hace dos días. Y ahí nos hizo Paran también. Es hace un año. Miedo. Nico se ríe porque yo le tengo miedo y mucho respeto al agua Porque no sé nadar Lamento informarte mi amor que nunca podremos hacer la de Titanic No la que según hunde la otra Y aquí un banquito para sentarse a reflexionar y mirar hacia el canal para esta merienda. Hoy dimos un pequeño paseo por el centro de la ciudad de lo que teníamos que hacer. No pudimos hacer prácticamente nada porque era muy tarde para algunos lugares sí, y muy temprano, muy temprano para, para otros. otros. Pero bueno, nos quedan más oportunidades para seguir saliendo. Claramente se deben haber dado cuenta. Si no, bueno, les vamos a contar. Tuvimos la suerte de conseguir equipo nuevo. Tenemos nueva cámara, nuevo lente, nuevo micrófono. Eso es hermoso, ya no hay Avísenos, tantos Avisen cómo se escucha. <risas> Avisen cómo se escucha. Y después vamos a hacer un video también hablando de esto. También nos pusimos un poco al día les contamos cómo está la camioneta adentro no les vamos a mostrar nada hasta que sea el van tour ya, sí, está ya, está, ya está decidido Que hasta que hasta esté, Mantur, que esté el último utensillo, no, no vamos hagamos. a mostrar más nada Es lindo volver al canal Somos recolgados, siempre decimos Que vamos a volver con contenido y pasa un mes Y recién ahí volvemos a aparecer Ahora no hace tanto del último video Pero sí por lo menos unos 10 días Vamos a tratar de ser más constantes Que es lo que decimos siempre Pero bueno, nos gusta este tipo de contenido Hacer otras cosas que no sean solo relacionadas A las de la camioneta Recuerden suscribirse, compartir, comentar Seguimos en redes sociales En Instagram que es principalmente donde más cositas subimos Y nos vemos en el próximo video Ahora nos vamos a comer tortita con mate